abajo, está aquí abajo bueno pues ahí vamos a ir a por él vamos vamos, voy a meter dentro ¡Ah! ahí está primera muerte Hostia, sube alguien por aquí vamos allá vamos vamos vamos, ¿Vamos? <ríe> vale bueno o sea, al final se había escuchado había escuchado el la mierda esta de subir bueno, yo creo que estamos bien Se ve hay otro Menda por ahí. A ver. Sí. Ahí está. ¿Vale? Vamos. Otro poquito. Ahí está. vamos nadando por el río hostia esto está disparando está bien claro toma hostia oh, de coña madre mía digo joder si me sonaba Este está... Está ahí arriba. A ver... Bah. Tengo que subir un poco más. A ver desde aquí. A ver, a ver... ¡Vamos! ¡Ah! Oh, ¡Qué pena! Bueno, no importa. Es que viene la tormenta y todo. Aquí no... No lo veo. Pero... Podemos coger otra posición. Aquí en la casita. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Espera, a ver. Un poco de paciencia. Un poquito más. ¡Ahí está! <risa> Toma, Tiraco. Te voy a sacar el reloj. <risa> tic-tac, tic-tac, tic-tac. <risa> Qué guapo. <risa> Ay bueno bueno, pues por aquí no viene este así que ahí, ahí, ahí está, ya le veo vale, pues vamos, corre, vamos si sí, él también me ha visto ah, mira, viene por aquí Vamos, el suelo. Vamos, ahí está. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Victoria! <ríe> ahí está. Voy a hacer algo diferente. <ríe> Muy buena.